Baloncesto, capacidades diferentes. Los jugadores del Herbalife Gran Canaria aprenden a jugar el baloncesto en silla de ruedas. Pues bueno, es totalmente diferente a jugar pues, de pie y bueno, es muy difícil y se aprecia la dificultad, pues. Todo lo que les cuesta, pues meter una casa que para nosotros es mucho más fácil, así que ha sido una experiencia muy buena y además nos hemos divertido. Es una experiencia diferente, pero bueno, ellos nos han enseñado bastante bien algún truco para poder echar un partidillo. Y, y nada, desde aquí animar a todo el mundo que, que se apunte a, a ver el campeonato que se celebra en unos días y, y desearles toda la suerte del mundo. Desearles mucha suerte para ese campeonato de Europa que se va a celebrar aquí de baloncesto en silla de Rueda este próximo mes de abril. ...y que el Cabildo está para esto... ...vamos a estar siempre apoyando al Herbalife... ...y apoyando al Econit. La verdad que, que se nota, ¿no? ...el mérito que tienen y lo, lo buenos que son... ...porque nosotros no hemos tenido nada que hacer contra ellos... Así que muy bonito, muy bonito día y gratificante. Y desearles muchísima suerte en el campeonato de Europa, que seguro que lo van a hacer increíble. No, this is a great experience, obviously after doing it you have a lot more respect and uh, admiration for the skill and, uh, and the coordination and talent that it takes to, to be able to play wheelchair basketball, so these guys are awesome and uh, wish them the best of luck in, uh, in their championship, good luck, mucha suerte. Muchas gracias de verdad, porque así también todos hacemos una Gran Canaria. Como dice nuestro lema por aquí, una isla de todos y para todos.